Está. está está aquí atrás Recaliente. no allí en la esquina Ajá. se llaman los murales. ¿De qué parte? ¿O cómo funciona? Sí, después. Pues después, bueno, ya tenemos servicio de buffet o a la carta. No sé. ¿Queremos el buffet? Bueno, gracias. Estamos organizando eh, un espectáculo que se llama Actuando en Vida, donde voy a dar testimonio de vida eh, con, con unas canciones que hice ahí, eh, que, que también estoy cantando yeah. al amor, en diferentes eh, expresiones del amor, en diferentes situaciones adversas en las que. ¿Y simplemente pasamos al buffet? Sí, lo que gusta no es tomar este fuera también del buffet tenemos lo que son omelets o huevos al gusto Hoy tenemos lo que son quesadillas de champiñones o queso, también vienen incluidos dentro del buffet No, bueno, según tengo entendido, ahorita es peor en cuanto a la temperatura, pero no en cuanto a contaminación. Oh, ya. Yeah. Y además todo el mundo está de chimenea. creo que nos están esperando Hay algo? Ay, sí, mira. qué que se es que están pintando. ¿Habes por la festividad, no? La recibí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. días. Gracias. Gracias. Sí. Arriba, si ustedes lo desean, podrán descender. Si sí, no pueden continuar con nosotros, con nuestro recorrido, recordándoles que es muy importante conservar tanto el ticket como el brazalete, ya que estos son prescindibles para hacer un la... sí. El ticket no se puede extraviar. De llegar a ser así, lastimosamente, hay que volver a pagar el reembolso. Entonces de esta manera se les pide a favor que tengan mucha precaución y les va a ser requerido durante todo el, el viaje, cada que se cambien de autobús se les va a ser requerido. ¿Están ¿Están los sí. Sí. <risa> Ciudad de México. Así como una de las más famosas del mundo. como guía para llegar al sur, por lo que en algunas ocasiones está cerrada al tránsito vehicular California Pizza Kitchen se recibe con sus elegantes mansiones, testigos de su glorioso pasado arquitectónico. Fue fundada en 1898 en los terrenos de la antigua Hacienda de la Teja y destinada para las familias de clase alta de la Ciudad de México. Fue accionada de tal forma que las casas fueran grandes y con jardines exentos Y tenía un sofisticado estilo francés tipo chalet. Algunas de sus fachadas cuentan con viejas lámparas y sus pechos tienen torrecillas, convirtiéndolas en hermosas y románticas. Sus calles llevan nombres de grandes ciudades europeas y hoy en día es una colonia llena de comercios, parques, árboles e... Por ello, su edificación es ecléctica, con reminiscencias griegas por fuera y arte de por dentro. En su interior se encuentra el Museo de las Bellas Artes, y una decena de murales pintados por los mayores exponentes artísticos del México, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiro, Lucino Tamayo, entre otros. También cuenta con el teatro más elegante de la ciudad, vestido por un telón muy lujoso hecho por la Casa Tiffany, formada por más de un millón de piezas de vidrio y considerado único en el mundo. Definitivamente es un punto obligado dentro de tu visita a la ciudad. Sí, Data del siglo XVI. Y ha sido a través de los años, Casa Particular, Jockey Club, Sindicato y la primera fuente de sodas de la ciudad. La cual evolucionó hasta convertirse en un restaurante de comida típica mexicana y tienda de regalos. Y que anteriormente se encontraba en se encontraban las casas de la, en el, Teránial, de la en el año de 1775, el millonario Pedro Romero de Terreros, fundó una institución de beneficencia, la cual ocupó su actual sede en 1830. Fue constituida para brindar un servicio de calidad para los más necesitados de la Nueva España enfocándose en préstamos monetarios a cambio de bienes materiales, que en nuestros días continúa con sus actividades desde hace más de 239 años. Pero, pero, pero... pero. Esa es la de caminar en el payaso No sé. Ahí Es la sí. cosita de la compañía Es de la compañera de la la la de de la the ¿Qué botilla. Wow. Es que se puede poner Días. Buenos, días. Buenos días. ¿Vienen al mirador? Sí. Sí, okay. Tiene un costo de 120 por persona, 100 con alguna credencial de estudiante, profesor o de la tercera edad. Les incluye desde los cimientos elevador y dos miradores. Okay. Uh -huh. De este lado compran sus boletos. May, eh, mayor de edad. La... 100 y 120. Gracias. No. está en riesgo, sí, no es lo guarda, o lo sí, es Sus cuenticas me gusta como yo. Aquí tienen un segundo, de por para qué la una toma de fotografías. Terminando el recorrido en pantalla bueno, quizás pueda un gobierno de la y para la comunidad de la de la de la la maqueta y siguen la línea blanca para hacer el recorrido. Correcto. Sí. Sí. Sí. Se borró. Esa crítica de a dar para un uh -huh. turista que le es hace que se escriba. te copia? Hay cierto punto de dirigir a los caballeros con playera Polo, uno de los dos. El café. Es que es como sencillo y es como un monumento a la corrupción se me hace, porque es que originalmente iba a ser un palacio de gobierno, se robaron la plata, se robaron la plata y el proyecto estuvo jodido y quieto por el tiempo, luego alguien dijo no hagamos algo con eso porque entonces hay mucha delincuencia alrededor, no está pasando nada, hay que hacer algo con eso, entonces inventémonos algo. En el momento de la revolución. Buenos días. permítame su ticket para escanear. Dos. Perfecto. Adelante en el momento No, Gracias. No, está bien listo. Subiremos 52 metros en 40 segundos. La vista preferente es la del de frente. En este momento lo que estamos contemplando es la Plaza de la República que se restauró en 2010 por el centenario de la Revolución Mexicana. Conecta al Centro Histórico de la Ciudad de México, Palacio de Bellas Artes, Alameda Central y Torre Latinoamericana. En esta parte estamos viendo más de cerca el material con el que está construido el monumento se llama Cantera Chiluca, lo van a ver a lo largo del recorrido y les pedimos que para cuidarlo no le coloquen objetos encima y tampoco se sientan en él. adelante de este lado, si desean eh, pasear en el deambulatorio solamente les pido que lo hagan hasta la cinta roja y después bajarán por estas escaleras y caminarán de frente hasta encontrar a mi siguiente compañero, adelante, Gracias. Gracias. la nube sobre la ciudad Ya es mejor. nice, este es de moneda, sí, pero pues pero con, con esas curiosidades se pierden. Ya. Yeah Ya está construcción Hola Bienvenidos Hola. Gracias ¿No, dónde? hombre. Eso. Ay, me no, la que pisar esta contaminación. Porque al fin de ver las montañas la también... Y es una buena cadena. ¿El lado? No. ¿me quiere el lado? Ahorita no quiero, ¿qué te quiero. Yo sí. Yo no, Ah, sí me quedo. Ah, nada, van a subir al mirador más alto. Más alto. No sabíamos que había un mirador más alto. Bueno, es por esta escalera, nada más que sería el final de este recorrido. ¿Y los helados? Son paletas, están en 45. Ah. Mira sí, que ya se toma el elevador y eso para... ¿Arribo? No, estoy tranquilo desde que estamos Si que No, que me No de verdad, no podemos de verdad. Esperamos, esperamos por... So there's a layer. Sin rollar nada más ni recargándose los cristales. Ok. Uh, this is gigantic. there's an external structure and that's what you see from the street but then right here where we are there's a another ring that's what's holding the whole structure in place and this, this is the way to the very top of the building. It's pretty neat. It is a very good observation spot, but I'm afraid there's so many buildings that are, are rising up. Nearby, are slightly taller than this. So, still a very good point, We a very good view. And hopefully... Listo? Listo, pero dejé a alguien en el de 360. de este lado. Basta por ella y regresan por el mismo lugar. Ah, perfecto, gracias. Hopefully, you're keen of stairs. There's not that many, but remember, this is uh, 2,200 meters. Above sea level, 200, 2,200 meters above sea level, plus a few stairs. It's a good, it was good fun. Though. It's good. It's good. Ahora imagínese que esto iba a ser edificio acá, edificio acá, edificio acá, edificio acá, edificio acá, todo esto iba a ser edificio de gobierno. Y termina haciendo esto acá. Y lo que produce esto que debería dar para por en buena parte, para poder continuar la obra. Yes. ¿La parada es donde está la gente? Yes. Iba a ser un edificio enorme. Sin duda. Y ahora es un edificio enorme, pero medio baboso. Sí. O sea, con todo respeto, México. Pero como bla su Maya. Aquí es la tienda Apple. No le la Y aquel es un centro comercial donde hay comida. Ah, perfecto. Está muy bonito. Está solamente diferente. Polanco, moderno. Es nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces... El King poquito Ah, sí, eso un tinto. Lo subió mucho debió Dios. Que lo más abajo. para que también este, este abajo. Hasta de la ropa que es el... peatonal Necesitamos la calle. No, que la necesitamos. Sabrá Mandrake dónde está. Creo que nos estamos acercando. Las plazas son al aire libre. Sí. Polclórico aquí? Si, si uno de estos taxistas nos ofrece el eh, Museo Antropológico por menos de 50 pesos, de Buenas. ¿Hasta el Museo Antropológico cuánto? El taxímetro le marca como 80 pesos. pesos. ¿Salió más barato que el Uber. Sí. Lo único que me queda es ¿no? Al no esperarlo, le cobran de todas maneras. No, no. No, está no, Sí, ahí no había tren, no había nada, yo no sé qué se quedaría haciendo. Uh -huh. Y cuando le digo, si quieres fresco, ¿ya viene o qué? Sí, sí, ya. Sí. Pero en serio, porque pues estamos. Pues si no, no hay problema, yo cancelo. Ah, oh, bueno, como quiera. Ay, fresco. Pero es que yo sería igual. Yo era igual. No, pero de verdad, oiga no, no alcanzo. Estoy demorado. Tal. Porque lo esperamos más de 20 minutos. No, como digo. Bueno, no sé. Sí, desde que lo llamó, que pasamos la calle, que todo eso, mínimo 20 minutos. Bob Marley, ah, el papá de Bob Marley, Ajá, Robert sí. Marley, era ya. un inglés. Eh, y él, um, él ¿Pero, ¿pero era... los, los genes de la mamá? No, de hecho a Bob Marley ¿Sí? le hacían bullying en la escuela por ser Pero blanquito. Más clarito y le daban facciones así no, Ya. Yeah. Y entonces, Bob Marley, él trabaja para el gobierno es inglés. Ajá. Entonces, no me acuerdo exactamente cuál era el trabajo del hombre, pero eh, iba a muchísimas de las colonias inglesas mm. y casi todo el mundo lo recuerda porque siempre estaba encima de un caballo. ¿Ve? Curioso. del país. El museo recibe a más de 2 millones de personas al año, lo que lo convierte en el más visitado de México. La cual tantas cosas pueden existir con sus terrazas. Ah. Es que no llueve. Por eso. Ah. Creo que es temporadas, pero creo que la temporada más larga es de no lluvia. Ah. Allá. ¿Tierra? Sí, Tierra Garanta. ¿Tierra No, no, no. ¿Tierra Garanta? ¿Tierra Sí, la piedra de sacrificio. Es una cámara que hay en el baño. ¿Cómo? Es un bus de André y el correo. Uh -huh. Así es. Y es el basura. Surio. Ay, qué pesado. Ay, caña por favor. Sí. Exacto, sí, yo sabía que le iba a gustar. Y vea ahí. Un uy, es una de esas por negra. Cualquiera de estos. Día, otro. ¡Lia! ¡Lia! Gracias. ¡Las gracias! ¡Las Y hay unos que yo creo que se van a gustar. Fíjate desde sí, la casa y, y mire para todo, todos los que hay, sí, incluidos sí. los de abajo, abajo, wow. Oh, bueno, el limoncillo, a si Sí, yo quiero... Yo quiero... Yo quiero un criollo natural. Claro, grande. No, solo mediano. ¿Caliente o frío? Caliente. ¿Cómo ¿No crees que la mamá? Soya. Gracias. Nos toca volver a la cuadra. ¿Pasamos <risa> de nuevo? Sí. Tierra, ¿verdad? ¿Eh? Sí.